La navideña, mi nombre es Evelyn Medrano Y esto es Makeup Story Comenzamos Makeupcitos, el día de hoy vamos a hacer Un delineado en caramelo Vamos a comenzar con el maquillaje Yo ya traigo eh, la base aplicada Y maquillado labios Entonces vamos a empezar con un delineador blanco hacer la forma que vamos a tener con este caramelo voy a hacer un delineado normal pero esto lo vamos a llevar hacia arriba Yeah. Y después de que haya hecho yo mi delineador blanco, voy a hacer un delineado normal en mi ojo, de cerca de la pestaña, con un tono rojo. Yo aquí estoy usando un este, lipstick, un gloss rojo, y con mi brochita que es súper, súper delgada, vamos a hacer este delineador. que sea grueso para que se, se vea nuestro delineado va a parecer como si fuera un gorrito de navidad vean vean se ve para. y con este mismo voy a darle forma a mi caramelo pero en el delineador blanco voy a usar otro poco y con mucho cuidado Vamos a marcar las líneas del ternero. Va a ser una que es gruesa y luego va a ser una delgadita. Una gruesa y una delgada. Vean cómo va una gruesa y una delgada. Voy a tomar un poco más de producto. Si ¿Sí se ve. Mm -hmm. Perfecto. Delgado. Y vean cómo quedó nuestro caramelo. Y aquí vamos a enchinar, poner nuestra pestaña. Y ahorita regresamos. Y ya que tenemos nuestra pestaña, vamos a poner sobre el delineado de caramelo puntitos como si fuera efecto de nieve. Y después de que terminamos de hacer nuestros puntitos, vamos a hacer aquí arriba una. A ver, me agarrar más producto. Vamos a hacer una ruedita. Una ruedita. Más o menos. Y de aquí de esta ruedita vamos a sacar tres líneas arriba y tres líneas abajo. ya tenemos esa forma y a esas rayas le vamos a sacar como si fueran rayas pero horizontales No, no, no, no, no, no, no, no. Mi copo, sí parece, ¿no? Está padre. Y aquí ya solamente aplicamos nuestro rimel. primero abajo. la base. Y así es como queda nuestro maquillaje de caramelo. Recuerda que vamos a estar todos estos este, fines de semana con tema navideño. Si te gusta, dale like y sigue nuestras redes sociales. Esto fue Makeup Story Navideño.